Él creía que podía disponer de mi tiempo como le diera la gana. Yo no podía hacer planes para nada, ni planes para el día siguiente, ni para ese mismo día. A lo mejor cogía y me llamaba a las 8 de la tarde y me decía, dentro de una hora tienes que estar aquí. Y allí me tenía yo que ir. Y luego se pasaba días enteros sin llamarme. Él lo controlaba todo, controlaba mi entrada, mi salida, todo, todo lo que hacía cuando estaba con él. Y encima tenía que estar siempre sonriente aunque me estuviera muriendo de cansancio o con ganas de llorar todo el tiempo. Aquí hay que estar alegre, me decía, a llorar a la calle. Y eso es lo que hacía muchas veces, hartarme de llorar cuando él no estaba. Me decía cómo tenía que pintarme, cómo tenía que vestirme, hasta si llevaba el pelo de una manera o de la otra. Cuando estábamos a solas lo único que hacía era insultarme por cualquier cosa que no le había gustado. Incluso llegaba a gritarme. Pero eso sí, cuando llegaba alguien ponía buena carita y yo tenía que hacer como que estaba todo bien y feliz, porque es que si no encima luego era mucho peor. Yo he llegado a estar enferma, pero enferma de no poder ni levantarme, pero si me llamaba tenía que hacer lo que él quería. Porque si no me decía, ahí está la puerta, cuando quiera la coge, pero no vuelva, ¿eh? aquí no vuelva. ...he tenido hasta que pedirle permiso para poder ir al baño... ...hasta eso ha llegado a obligarme... ...también me engañaba... ...me engañaba como él quería... ...me decía una cosa, luego hacía otra... ...y así era mi vida... ...un día detrás de otro y detrás de otro... ...pero es que esto lo sabía mi familia... ...mi amigo y mi amiga... ...y me decían... "Ea, así están las cosas hija... ...tienes que aguantarte... ...la cosa está muy complicada... ...eso era lo que más escuchaba todos los días... ...cada vez que él quería... Me decía que era tonta y que era inútil y que agradecida tenía que estar con él porque no iba a encontrar nada mejor. Que yo tenía que estar a su servicio y que había nacido para eso, que ni en sueño podía compararme con él. Yo la verdad que en esa época pensaba que no sabía hacer nada y a veces hasta pensaba que podía llegar a tener el razón que yo es que era tonta. Ni sabía defenderme ni era capaz de protestar, creía que ese era mi destino y ya está y que de ahí no podría salirme nunca.